ADC informa, vinculación Para contribuir a un intercambio académico, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Enfermería, firmó un convenio de colaboración con la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. El convenio va a propiciar el intercambio de experiencias y generará el acercamiento de ambas instituciones para elevar la calidad de la enseñanza académica y abrir el horizonte de la investigación y la docencia. Con el objetivo de ofrecer a trabajadores la oportunidad de terminar sus estudios de nivel medio superior, en atención del compromiso que la UADC tiene de servir a la sociedad, se firmó el convenio de colaboración con el Consejo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación del municipio de Piedras Negras, impulsando la formación dual para que los estudiantes acudan a las empresas y los trabajadores asistan a las escuelas. Con el objetivo de analizar temas de relevancia en la formación ciudadana de jóvenes universitarios, la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila desarrolló el Encuentro Universidad y Formación en Ciudadanía. Uno de los fines del evento es causar impacto en la formación integral de los jóvenes, en general como agentes proactivos y comprometidos con la sociedad. Calidad Académica la Universidad Autónoma de Coahuila fue reconocida con la medalla y Diploma de Honor del Centenario de la Real Academia de Doctores Barcelona 1914, como resultado de los esfuerzos que la máxima casa de estudio realiza en la promoción de la cooperación internacional universitaria, el desarrollo de programas sociales y de protección del medio ambiente en beneficio de las personas menos favorecidas. Alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas se hicieron acreedores de dos medallas de oro en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías 2018. Yesenia Damaris Franco Aguirre, Carla Alejandra Luna Sánchez y Kevin Alfredo Benavides por el proyecto sobre las propiedades del romero y Kevin Omar Gallegos Carabeo por su trabajo basado en la biopelícula que ayuda a preservar la frescura del queso. Sustentabilidad para dar continuidad a las acciones de extensión universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, el Grupo de Lobos al Rescate continúa con la conformación de los comités vecinales de desarrollo comunitario para la conservación de las sierras apaliname y así contribuir a la preservación del entorno y a la mejora de las comunidades en el Estado. Cultura con el fin de acercar a los alumnos de la Escuela de Artes Plásticas, profesor Rubén Herrera, de la Universidad Autónoma de Coahuila al mundo laboral, se llevó a cabo la exposición Desesperación, Resaca y Éxtasis, gráfica volumétrica. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.